para nosotros un evento muy importante porque surge de una necesidad y de de los chicos que trabajan haciendo videojuegos en el club ellos vinieron y nos demandaron eh, poder participar en el evento, poder ser organizadores, ser una sede de la Global Game Jam que es un evento que se organiza a nivel internacional nosotros dijimos qué bueno que emprendedores puedan venir a demandarnos cosas y a querer organizar desde este lugar eso significa que se sienten parte que es lo que básicamente nosotros queremos desde el club trabajaron durante 48 horas de un viernes a la tarde a un domingo a la tarde eh, dentro de la facultad generando videojuegos, desde chicos que desarrollan hasta eh, diseñadores, dibujantes, músicos y se generó un clima de, de, nada, de trabajo colaborativo que consideramos que es uno de los pilares para el desarrollo y la consolidación de, los, de todos los emprendimientos del club. Les pedimos a los chicos que trajeran los videojuegos que desarrollaron durante ese fin de semana, los, pus, los instalaron en las compus y los estudiantes puedan venir a probarlos, a jugar y a testearlos y poder interactuar con los chicos que lo hicieron y contarles qué les parece, si, qué le mejorarían y demás. Eso le suma a los desarrolladores, pero también es una forma de dar a conocer el club internamente.